No podrán entrar a los locales la gente que no esté vacunada. En las en entradas se harán controles. Nosotros haremos visitas esporádicas. Ellos se comprometen a impulsar y en toda su propaganda que vayan a hacer sobre apertura de fiestas, todo, pedirán a la gente que esté vacunada. Se ratifica el aforo al 75% y por supuesto la vacunación como pues, requisito indispensable. Los, los locales se comprometen a tener los baños higiénicos inocuos, limpios, porque son lugares de contagio muy elevado. El alcalde informó a la vez que intervendrán domicilios o departamentos particulares donde estén realizando fiestas clandestinas. Vamos a controlar viviendas particulares y edificios porque viviendas, particulares, y edificios se han convertido en espacios que no están autorizados para hacer fiestas, pero donde se revientan más que a veces en un local. También vamos a intervenir viviendas y edificios no autorizados. Además, las autoridades recalcaron que habrá sanciones para infractores con suspensión temporal o definitiva de los locales o infractores que no cuenten con el carnet de vacunación podrían llegar a temas legales incluso si existiría el caso de falsificación de certificados.